Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Pasa a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».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 en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada en las puertas, y se puso en medio y dijo, «Pasa vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y meten en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, ¿Por qué? «¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.